Como cada año, el curso del Sector Tecnológico y de la Industria Digital empieza en Santander, en el Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones de AMETIC. Este año, en su 36 sexta edición, bajo el lema Reindustrialización Sostenible y Digital, el Gran Desafío, los principales actores públicos y privados del sector tecnológico digital debatirán sobre el presente y el futuro del sector, en un momento tan relevante como es el actual en el que la reindustrialización digital y sostenible jugará un papel fundamental en la recuperación de la economía y de la autonomía estratégica tan necesaria en Europa y en España. El encuentro está coorganizado con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la colaboración del Banco Santander, y tendrá lugar los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre. La primera jornada se centrará en sostenibilidad, energía, accesibilidad, salud y el desarrollo de las empresas medianas y de las scale-ups. En la segunda jornada se abordará el papel de las tecnologías habilitadoras como la inteligencia artificial, el cloud, la ciberseguridad o el 5G y el desarrollo de competencias digitales en el proceso de transformación digital que están llevando a cabo todos los sectores productivos y las administraciones. En la tercera y última jornada del encuentro se tratarán los avances que España necesita en innovación o el impacto que los PERTEs de microelectrónica de la lengua y de la industria aeroespacial tendrán en la reindustrialización y autonomía estratégica. La semana que viene estaré en Santander para contaros lo más destacado del encuentro de ametic. Podéis seguir toda la información en mi cuenta de Twitter y en la web de La Ecuación Digital. Nos vemos allí.